¿Cómo estamos David? Bienvenido, eres el primero en meterte por acá, andamos bien Ya lo de Go, no sé después de las arrastradas que me metieron el, la, la semana pasada <risa> pero, pero estoy chido hermano, ¿tú cómo estás? Ya estoy a punto de empezar el juego Este Contra los contra los cardenales, ¿no? el juego El juego es semanal Y voy a tener que meter a Trey Lance, voy a jugar con Trey Lance hoy todo el partido porque, pues, como sabemos... Mmm, Garópolo ya se nos jodió. Entonces, este... Pues va a estar... Eh, va a estar medio... <risa> va a estar medio entretenido, creo yo. Uh, venga. Vamos a jugar. Bien, carnal. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Ya te suscribiste con... Con, con Prime. Bien, entonces, amigo. Bienvenido... Es gratis con tu Prime, bien, entonces qué chido que escogiste canal 49 para suscribirse, brother Este, vamos a tratar de dar un buen espectáculo Y vamos a platicar, en lo que a ver si llegan los demás Ahora sí, creo que como es más temprano, pues yo creo que todavía vienen de sus trabajos, de sus escuelas O están sea, en sus actividades Pero aquí vamos a jugar, gracias Alex carnalito de horas 7 Dice Buena tarde mi buen Pablo Buena tarde mi Alex, ¿cómo estás? Bienvenido ya ya andamos aquí a punto... Bueno, ya está empezando el juego... ¿No? Contra los Cardinals... Este... Se va a poner bueno... El domingo... <ríe> <David> <ríe> Cuéntenme, díganme ustedes la neta... Dice... No he podido ver los videos, pero en ellos explicas los de Jimmy... Pues... Eh, de, lo de Jimmy... Y lo de todo en general, amigo... Porque pues... o sea, Jimmy se jode... Jimmy se lastima... ¿no? La, la historia de cada año Y, y pues desde los Patriotas creo que es bien de cristal pues Entra lanza ahí Como que al relevo A tratar de sacar el juego con lo que se le ocurrió Porque también este Shanahan pues, Básicamente lo estuvo mandando La misma formación, las mismas trayectorias No, no le complicó la vida y pues hizo lo que pudo Pero pues no nada más lo de Jimmy Lo de todo el equipo es, es preocupante no Tenemos, Se siguen lesionando todos Y así pues no no, no no, no hay manera de, de pensar en llegar muy lejos esa es la mera verdad mi David pero no perdamos la fe yo aquí sigo tratando de echarles la buena vibra para que ganemos Frankuti 911 dice Buenas tardes. Aquí son las terapias para fanainers desilusionados. Aquí son carnalito bienvenido. Aquí es, aquí es la terapia para, para tratarnos de animar. Bueno, en la simulación porque hablan en línea también este. <risa> ya estuve según yo practicando un poquito. Vamos a ver si. Y cuando juegue en línea no me va tan mal como la vez pasada. Hasta ahí. Hasta ahí. Díganme ustedes cómo vieron el juego de Seattle. Ya sé que no hay que abrir esas heridas. Pero cómo vieron. Cuáles son sus impresiones. Qué, qué, qué se quedan de bueno. Qué se quedan de malo. Cómo ven. Cómo lo vivieron. En dónde lo vivieron. 1049, dice... Cuando vi que los packs liberaron a Gilmore, pensé que mis Niners lo firmarían. Eh, pues mira, debo decir que yo también dije, ah, pues sí, pero no tenemos lana, no tenemos drafts, no teníamos mucho que ofrecer. <risa> Digo, se fue por una sexta ronda, ¿no? Al final tampoco fue como mucho. David 49 dice, sinceramente, lo dejé de ver después de un rato. Sí, de plano. Pues es que, híjole, ya llegó un momento En que ya era una cosa hasta aburrida Te lo juro, o sea, ya era un juego muy Muy aburrido, no había nada Pero lo de Gilmore, eso, aparte Gilmore viene de una lesión Y acá donde todos se lesionan Pues no hubiera sido como que muy buena Inversión traer al señor Stephen Gilmore, ¿no? Yo digo ¿Dónde, papá? ¿Dónde? 26 2688 Dice: Hola Taikat, ¿cómo estás? Bienvenida. No vais a apostar esta vez, nada. No vais a cometer ese error. Por favor, te lo pido encarecidamente. Bien defendido. Bien defendido. Chibis Board esta cuarta oportunidad. Bueno, aquí sí en, el, en, el, en, el, en la simulación sí, pero ya en línea no le vais a apostar <risa> mucho a... Pablo. Dice. Se nota como Shanehan ha perdido a la afición es la mayor decepción de todas. Sí, Alex-Cap7. Dice. Siempre se apoyará a los Niners, pero a mí en lo personal no me gusta Shanehan. Es muy blando y ya se volvió predecible. Y además creo que ha sido muy muy es muy escauteado ya Shanahan. Y, y ya su sistema, digo, le faltan los corredores, ¿no? También no es lo mismo este monster que, que todos los, los que, que medio están ahí. Pero, pero sí, se ha vuelto bien predecible ya su sistema. De repente las jugadas accidentadas. Vamos a meter a Lance. Vamos a meter a Lance. No quiero a Garopolo. Garópolo, no. Garópolo está lastimado. Vamos a jugar con Lance. Contamos. Aquí está. Siempre se los niners a los Niners, como no, Shanahan. Sí, Shana. Pues mira, yo también creo que soy, soy de los que cree que Shanahan está perdiendo el timón. Yo de verdad espero que nos calle el hocico este, este domingo y que dé un juegazo estratégico que, que Kingsbury no sepa ni por dónde. No, pero, pero sí, la neta lo veo bien. Bien, bien complicado and it escondimos like a Samuel ya creo que están más que más que leídas no sé, no sé qué le esté pasando a Shanahan Realmente ah, me preocupa porque pues Si el capitán del barco se nos empieza a ir Se nos empieza a doblar No te cuento Alex-Cap7 Dice No tiene buen manejo del reloj Y eso es un gran error en el sevio NSB Y en muchos juegos como en el de los Packers y Seahawks Sí, con, con los Packers, o sea Ni al caso y con los Seahawks me sorprendió lo dije ahí en el podcast, ocho minutos quedaban, y se estaba tomando las cosas en, así bien en calma, pues, ah, ah, no. como si no pasara nada, como si, este, pues, sí, como si no hubiera prisa, íbamos 15 puntos abajo. Para mí el problema es la actitud que transmite al equipo, detesto ver cómo en el partido pasado el equipo se da por vencido a medio partido. Híjole, sí, amigo, sí, sí te entiendo Yo también me he quedado con esa impresión de repente Como que el equipo ya Está más para allá que para acá En ciertas jugadas oh, oh. <susurra> <risa> <risa> <risa> ¡Ah! No, incompleto Este Vean, hasta yo estoy jugando del nabo a tener que patear. Y es que también con la línea ofensiva. Híjole, es que son un montón de cosas. O sea, la línea ofensiva está al perro literal. Bronsky y McClinchy los hacen pomadas, no tenemos corredores. Digo Samuel es el único que está brillando, se lastima a Garopolo y tiene que entrar. Lance así de y luego Shanahan, como si no tuviera ni idea de qué hacer con Lance, ¿no? O sea, es como que ya, ya lo vas a meter y ahora qué haces. No supo absolutamente qué hacer. No entiendo por qué no está Kyler Murray con los, con los cardenales, ¿eh? Ahí sí, no, no tuve yo nada que ver, pero lo entiendo. ¡Ah! David 49. Dice. Sabes, cuando vi el partido de los Seattle sentí que el equipo no quería jugar. Como que sentía que no estaban dando su 100%. Alguien más piensa lo mismo. Sabes que sentí que eso pasó cuando, cuando entró cuando entró Lance y no por Lance. Creo que el equipo se desanimó cuando vieron que perdían a Garópolo. ¿no? Así como que otra vez. Y esas cosas... Al final nos no gusta no, pues Garopolo es, el, es el, el líder del equipo de la ofensiva, es el capitán. Es, se te cae tu capitán y es como... Auch. Yo siento que eso fue un golpe anímico para el equipo en general, amigo. ¿Dónde? ¡Rosa! Pero sí, y poco a poco se fueron más en picada, y más en picada, y más en picada. Entonces el Drive lo saca Lance con las piernas porque... Ya básicamente los 49 ya no estaban buscando nada. O sea, bueno, yo los veía ya muy... No sé. ¿Dónde? la defensa, y es que el primer cuarto el equipo estaba jugando como si de veras fuera un así un equipazo y luego ya, quién sabe qué demonios pasó, yo de veras San Francisco siempre encuentra la manera, encuentra los caminos y las maneras más increíbles de perder es una cosa desesperante de veras running back speed. Need for deep in the bag of tricks here after first and second down went backwards. It's third and very Larry. Alex Guión bajo cap siete. dice <laughs> Sí, lo mismo creo, pero ahí los jugadores creo que están más mal por no tener amor por el equipo y como dice, se le tienen que apoyar a el jugador que está en ese momento en los controles. Sí, la verdad que sí, siento que eso um, se tiene que, tiene que trabajar, es más una onda mental, dice, amigo. Sí, buenas Alex. tardes a todos. así ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido carnal, ya estamos aquí platicando y sacando nuestros traumas. De Frank lo que Kuti fue 911. el último juego Dice, de los liners. Yo creo que veremos a Lance El chico tiene una energía distinta con él Me gustó ver a Devo animándolo Y yo Caliasi que sí, también, yo, también creo que vamos a ver a, a, a, a Lance Dice, Garoco, Y sí, Garokulo Y está lastimado Lo más seguro es que va a jugar Lance ¡Sí señor! ¡Que pase! Les lanza Eyuk. Galeazzi 2021. Dice, vamos a comer cardenales. Vamos a desplumar a besillas. Vamos a jugar a Angry Birds. Tenemos que. Corre, corre. Está Monster, Galicia lo voy a tener que sacar 21. Dice Será la campanada de la semana Pues sí, David, o sea... 49. Dice Hablando de la línea Has visto lo rápido que dominan a Mac Y hablando de Mac te has dado cuenta Del extraño casco que utiliza Sí De entrada, bueno Dice, será la campanada de la semana, pues sí Yo no, yo no veo Por qué no, mira, la semana pasada Um, los Jets ganaron, los Gigantes ganaron. ¿Quién se iba a esperar eso? No, o sea, la verdad, este, entonces pues yo no veo por qué no podamos dar la campanada. Los Cardenales le ganaron a los Rams. Yo creo que muy pocos pensábamos que eso fuera a pasar. Y es, y son juegos divisionales. Yo creo que muy pocos pensaban también que Seattle le podía ganar a San Francisco. Y se dio. Entonces, este. Yo no veo por qué no le podamos ganar a los carnales Miren si, si se evitan errores. no Errores sobre todo que nos han costado juegos. Se puede ganar neta. Le doy a Alex Maxi, sí, ya lo estoy viendo que, que no está en un buen año Creo que ha tenido errorcillos, ¿no? por ahí un centro malo que le dio a, a Lance que le la alcanza a salvar Pero sí, Max se ve ya lento, esa protección que trae pues es por las conmociones, amigo es Un casco diseñados para, para protegerle sí. más la Dice, Si son los nuevos cascos para los linieros este caso, ofensivos, ellos se llevan los impactos más fuertes Sí correcto, y pues ya a la edad de, de Mac no sé si tiene 33, 34 pues ya, hay que cuidarlo más al señor, bloquea, bloquea bloquea, bloquea no está bien ahí va, ya está ofensiva moviéndose y se acabó el primer cuarto lo que me preocupa es lo de Trent Williams se eh, lastimó Trenton Williams y va a estar afuera de dos a tres semanas, eso también nos pega Robbie Gould, tres semanas nuestro pateador entonces en juegos cerrados pues este que llegó de Carolina pues Por algo lo han corrido de tantos equipos Entonces pues Iba a estar medio, medio complicado el asunto Tengo que decirlo Hermanillos Pero Pues Ya que le hacemos Es lo que hay Como dirán por ahí pues Es lo que hay Ahí está ¡Ay! ¡No entró! Lo tuve que haber aventado ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo First. First goal at the Ahí está. Ay, ¿Por qué Monsterer hacer montón? Chao, Ya vamos ganando. Francuti 911. Dice. Me parece el siguiente partido es el punto de inflexión. O salimos del hoyo o nos quedamos allí. Sobre todo anímicamente, Francuti. O sea, mira. Tienes a los Cardenales, líderes de la división, invictos. Vamos a jugar en su casa. Estamos cojeando de muchos jugadores ganarle a Arizona sería un golpe anímico más allá de estadístico anímico que también estadístico lo es pero anímico sería o sea, no te cuento no lo que podría ser para San Francisco ganar ese partido irse a la semana de descanso con esa victoria sería muy muy importante caso contrario si pierde San Francisco y tenemos que ver la manera en que pudiera perder se van a agitar las aguas. Y yo creo que a York se le va a empezar a acabar la paciencia. Porque no es posible que en cinco años Shanahan solamente lleve un año ganador. No, o sea es muy bueno, muy ingenio, muy todo. Pero los números dicen otra cosa. Entonces eso es lo que yo creo que ya Shanahan no se va a poder estar escudando en, en pretextos. Que si Garoppolo, que si Lance, que si... O das resultados, mi chavo. O que porque es un equipo lleno de talento. Y no estamos viendo claro. Yo así lo pienso. ¿no? A reserva de lo que ustedes piensen y me digan. Sigo sin entender por qué no pusieron aquí a Murray. Bueno, yo supongo que aquí en el Madden se lastimó Quiero pensar porque de que lo vamos a enfrentar, lo vamos a enfrentar y así no está chido. Jugar contra... Los Cardenals sin Murray no está chido. Vean eso. No representa un reto de verdad. ¡Ah! 911. Dice: ¿Cómo es posible, Pablo, que Matt Nagy tenga mejor récord que Chaleján en su historial? Es Matt Nagy. <risa> Alex no, esas estadísticas siete. increíbles, hermanito, Wilson. neta. No, Para ganarle a Arizona se le tiene que presionar a el Murray. Y si no se pudo presionar a Wilson, no veo cómo lo logren. Y más sin cometer tanta falta. David 40. Básicamente, Alex, básicamente, Dice. mi Alex. Supongamos que Shane Hansen fuera tú como dueño. ¿A quién llamarías? Híjole, yo. Alex vamos por partes, aguántenme. Dice. Ahí Bosa tendrá que sacar toda su experiencia de a cabezas. Ahí les va. Dicen, ¿cómo es posible que más nadie? cosas increíbles, amigo, de veras. Para ganar el de Sí, es que así se le está bajando a Wilson al principio del juego. Robert Saleh dio la clave la temporada pasada. Presiónale, presiónale, a... dispárale a Burray. Los vuelos uno contra uno de esquineros, ni modo. Pero presiónalo, presiónalo, porque si no te va a correr. Y si le das tiempo, tomos de Andre Hopkins y Christian Kirk y todos esos... Te va a hacer pedazos, le tienes que estar cargando constantemente. Eh, vamos, que ya no se fuera tú como dueño. ¿A quién llamarías? Este. El, ¿Sabes quién pienso? Pero que ha dicho que él solo regresaría con los aceleros a Bill Cowher. Tal vez tratarle de llegar al. ¡Ay! Tal vez tratarle de llegar al precio a Jimmy Johnson. A ver si quiere regresar a cochear. Bill Parcells, lo dudo. No sé, híjole. Es complicado. Tony Donji, pues, creo que ya ni está enfermo, ya ni sé, ¿no? Pero pues, por ahí podría ser alguna opción así. Sí. Regresar a Harvard, no creo que suceda. A lo mejor esperar a que acabe la temporada. Y a ver si un buen coach se divorcia de alguna otra organización y que acá pueda traer, pues algo, ¡No! Puede ser Stabler Se sí, no sé quién es Movato supongo Pero yo iría por algo así amigo Alguno de esos Pausa de los dos minutos minutos Frankuti 911 Dice Yo en este momento llamaría a Kellen Moore El OC de Dallas Supply Calling está siendo magistral Bueno, pero es que ahí también eh... Sí, también podrías Bueno, los de los vaqueros yo todavía no se las compro, ¿eh, neta no, ya ni siquiera es porque los No los soportes, sino que sí se me hace que Ay, no puede ser, está... un fuera Dice, creo que si Sebastián Shanahan sería otro golpe para el equipo o como ves. Es correcto, mira, de entrada yo, yo ya lo dije, ¿no? Yo veo muy, muy, pero muy complicado que corran a Shanahan porque... Porque Lance es su seguro de empleo. Lance es, es un proyecto de él, entonces George dice, pues ahora me, me enseñas lo que ibas a hacer con este muchacho. ¿A dónde? O... Este... O me enseñas qué vas a hacer con ese muchacho o yo qué hago con él, ¿no? Vendimos un montón de rondas por tu juguetito. Y pues no, te voy a correr ahora. O ahora me enseñas qué vas a hacer con él. Yo, yo veo muy difícil que corran a Shanahan por ese aspecto. Carlos Esquivel, 343. Dice. Hola Pablo, perdón por llegar tarde, pero aquí andamos. ¿Qué onda, Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, ya, disfrutando de tus regalos, amigo. Espero que sí te hayan gustado, yo creo que sí. Eh, qué chido saludarte por acá, carnal, qué chido. Carlitos, por si no lo saben, es uno de los que ganó el, el kit de los de, de, de Canal 49. Pues ya, por ahí mañana estarán Francisco tus fotos 900, en la Facebook, 11. carnal. Dice... Chanehan va a terminar la temporada. Yo creo que eso es seguro. Pero si es otra temporada perdedora, yo no creo que se le perdone. Pero imagínate. Bajo Cap 7, dice... Pero si no lo explota vendrán más años perdedores y creo que el que venga volverá a desmantelar al equipo. Es que ese es el show, amigo. Mira, Frankuti. O sea, yo inclusive, por muy perdedora que sea la temporada, tú corres a Shanahan. Correr un coach es reestructuración completita, eh. Y este. Y una temporada perdedora te puede hacer hasta ir perdiendo jugadores por ahí de la semana 10-12 para recuperar rondas del draft. Yo no quiero ver a San Francisco vendiendo a, a Warner o a Bosa o alguien así. Entonces, este, pues no nos es conviene que por ningún lado que sea una temporada perdona si lo fueran, si corres a Shanahan, pues corre, Shanahan ya se lava las, va, las manos, seguramente el día de mañana alguien le dará chamba de coordinador ofensivo o de algo, él. por eso no creo que vaya a tener broncas, pero al equipo lo deja hecho un desastre, entonces no puedes tomar una decisión más así, y Dice, claro que los Esotti disfrutando me encantaron y los voy a usar los días de partido. Mientos carnal, que chido, dice. Y entonces, el proyecto de Lance es eso, hermano. Creo que o lo saca Shanahan o que, o sea, le va a dar tal vez uno o dos años más a Shanahan con este proyecto, con Lance. Y de ahí, porque si no, traes a otro coach. Trae tal que quieras. A lo mejor él no es partidario de Lance y va a decir yo no con este, porque todos los coaches que llegan quieren a su coreback. Y a lo mejor él dice, yo no quiero a.. Yo no quiero a Lance, yo quiero otro. Entonces todo lo que vendimos por Lance, esas tres primeras rondas, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Está bien complicado el caso de, de, de Shanahan, eh. O sea, no es tan fácil decirle ahí si ya vete. Te, te, insisto, él se lava las manos, ah, pues sí, adiós. Mañana ya estoy en otro lado y ahí se quedan con su desmadre que les dejé en el equipo. Y pues no, eso no. ¡ah! Pues eso no está chido. Sí. ¡Corre, corre corre. Bien. Número 10 Y se paró el reloj bien Entonces yo así lo veo carnales Yo no creo que sea tan Tan sencillo darle las gracias a A, a, a, a, a Shanahan Ya atrapadón Carlos Esquivel 343 Dice Pablito ya hablaron del tema Este pone Gilmore Frankuti 911 Ya hermano, bueno ahorita Fíjate que yo siempre defendí a Shanehan, Y honestamente no creo que lo corran Eso sí se ve irreal Yo lo comprendo quizás sea porque tenía expectativas muy altas con él Ah, interferencia, bien dice Pablo, ya hablo del tema de Gilmore si sí, ya hablamos amigo, pues estaba como imposible firmar a, a Stephen Gilmore uh, no hay lana, no hay draft, entonces, y aunque salió barato pues viene de lesión y lesionado uh, llegar al equipo donde todos se lesionan tampoco era ninguna garantía la neta um, ya te dije un de Shanahan, esta no creo que lo corran, no sé si se verá, yo lo comprendo, que quizás que tienes pues, que. Sí. Pues es que no las creó. O sea, la verdad, lo primero que vimos de Shanahan cuando empezó la temporada. ¡Ah! Oh, cuando empezó la temporada, pues era un era un genio. Bueno, cuando empezó su proceso, ¿no? La temporada, pues era todo un genio, ¿no? Y de repente este se nos apagó bien gacho. O oh, este año se nos ha estado apagando muy, muy feo. ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! apúrate, apúrate. apúrate ¡Ah! ¡Se me está acabando el tiempo! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Touchdown! ¡Branded Ayuk. Yo, de veras, mira, en serio, estoy, estoy esperando que Shanahan... Esta, esta, o sea, porque ya se le vinieron todos encima, ¿eh? O sea, no nomás Canal 49 y... Y Facebook, y el que me digas. O sea, en todos lados la banda está muy enojada con Shanahan porque no es posible. Con tanto talento, no puede hacer nada. y equipos menos talento y están dando los mejores resultados. Entonces, Shanahan está obligado. Nunca me ha gustado usar la palabra obligado, pero creo que Shanahan está obligado. A... A... A... Al callarnos la boca este domingo Pablito, ¿tú qué opinas en este partido? Se tiene que rifar la línea ofensiva Porque cardenales están rudos Con Chandler Jones y JJ Bat <ríe> Sí, ahí te encargo O sea, de por sí no podemos correr Y con esos dos monstruos ahí, menos Y luego yo no quiero ver ese duelo De McClinchy contra JJ Guado O Chandler Jones contra Daniel Bronsky O sea, esa cosa va a ser Y luego si los pone a los dos de algún lado de más que se le ocurra o sea, Lance va a tener que estar corriendo por su vida todo el tiempo, todo el tiempo va a tener que estar corriendo. Y por si, sí, o sea, estaba viendo un, un video ya de Lance, lo estaban analizando. Frankuti sí. 911 dice, yo también espero que la presión haga despertar a Shanehan, tiene que sacar sus mejores jugadas. Y más allá de sacarlas, pues tiene que lograr que, que Lance las ejecute, hermano. Ese, ese es el chiste aquí. Porque estaba viendo un video de... de, de hay un canal que yo sigo en YouTube que se llama Johnny Lindel's Academy. Donde el, el, es un, un canal Carlos que Esquivel 343. Gringo. Dice. Tenía esperanza que JJ Watt estuviera lesionado porque también tiene su historial jajaja. Y B no se lesiona. <risa> Además, este. Entonces, este canal que veo. Tiene. Te analizan las jugadas. Y está bien chido. Analizan el. el, el We'll start up in the Pacific, El Northwest, at Lumen Field, in Seattle, where you see Ah, bueno, ah. tiene... Analizó toda la actuación de Lance, sí, obviamente Lance está muy verde, ¿no? O sea, ve su primera opción, no la ve y corre. Inclusive hubo jugadas donde tenía más tiempo y tenía... Hay una jugada donde tiene a los cuatro receptores abiertos. Y se vuelve loco y sale corriendo, ¿no? Entonces, lo de Lance va a estar bien complicado, todavía está muy verde el chavo. Y con esa falta de visión, con las piernas solito no va a ganar el partido, ¿eh? Ahí sí se los encargo. Entonces, va a estar, va a estar cañone ese show. Carlos Esquivel 343, dice. Kyler Murray está jugando, aquí no lo vi. No, Carlitos, aquí no, aquí no sé por qué no estás jugando, oh, que en esta onda, en esta temporada, lo ha de ver lesionado, porque, porque el domingo sí iba a jugar, y es el segundo mejor quarterback de la NFL ahorita en yardas, ahí les encargo. Kyler Murray es el segundo mejor pasador de la NFL, los cardenales, es el equipo que más puntos anota. La segunda mejor ofensiva Frankuti 911 Ese tiro va a estar bien gacho Dice, Entiendo lo de Lance Pero si ponen a Garopolo lo vamos a perder Toda la temporada sí no es que Garopolo de, de entrada no va a jugar Está lastimado o sea va a jugar Lance Lance es el que va a ir Eso ya no hay duda de eso Trey Lance va a ser nuestro coreback el domingo Bueno todavía Shanahan dijo que estaba en el veremos Pero yo no me gustaría que Shanahan lo arriesgue A que eh. A que le vayan a dar un otro, y entonces nos queda fuera como el año pasado contra Jets, ¿no? Que no estaba bien y por meterlo, lo acabaron de tronar y perdió toda la temporada. Entonces, acá lo que necesitamos es que este. es que lance aplique y agarro por lo guarden por cualquier cosa. Pues lo guardan esta semana, la siguiente es bye. David 49 dice: Es el segundo mejor pasador y nosotros sin perímetro. <ríe> Además, hermanos, o sea, imagínate, eso va a estar de a peso. Y luego, si a Bosa no le ayuda a nadie, porque a Bosa no lo está ayudando nadie, y es una cosa de veras lamentable y desesperante, no sé qué vamos a hacer. Sabosa se lleva los dobles bloqueos y nadie está haciendo nada. Ni Kinlow, ni Armstead, ni nadie tiene la capacidad de, de, de, de presionar al coreback. Entonces, está muy cañón, amigo. Ya para que, hablo Yo la neta estoy esperando un milagro el domingo Literal, eh Porque si sí, lo de los cardenales Ya si sí lo vemos desde afuera No como fans de los Niners Sino como Como analistas o tratándole de jugar al analista pues no. Si hubiera una lana de por medio si hubieran alada de por medio, yo creo que nadie le apostaría. Betisky no fuera de los Niners, nadie le apuesta y a los Niners. Hola, Hola Betiski, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, carnal. Pregúntenle a cualquiera que no le vaya a los Niners y si cree que van a ganar. A ver qué les dicen. Es una misión muy complicada del domingo, carnal. Y es neta. La única forma en la que yo creo que San Francisco le puede dar la vuelta a los Cardenales pues podría ganar. Primero es que no cometan ni un solo Besisky error. ni 30 Una intercepción y ni un fumble. Ahora sí alcance a ver el partido. Ahora sí llegaste, hermano. Tercer cuarto, pero mira aquí estamos. Ahí está. ¡Ay, no! Este, cero errores, pero cero errores, ¿eh? Así, ninguno. Este... Y creo que... No sé, o sea, arriesgar. Shanahan tiene que arriesgar más de lo que ha estado arriesgando esta, esta temporada. Se ha visto muy tibio, muy timorato. Busca... Bien, o sea, tiene tanto miedo de que, de que se equivoquen sus corebacks Que con su miedo se lo contagia y sus corebacks O al menos Garopolo termina equivocándose horrible Y pues así No Dice Los castigos nos han costado demasiado Además hermano, David David, 49. de los errores que cometió son esos también Ya se habló de nuestros puntos débiles Qué, ¿Qué de los cardenales los Cardenales, hermano, eh, puntos débiles. Su defensa contra la corrida es la 26 de la NFL. Son malos, corren mucho. Son la media tabla contra el pase o la 10 contra el pase. Tal, contra el pase no son malos, pero contra la corrida son muy malos. Ahí es donde está la clave, pero pues, San Francisco, ¿cómo vamos a correrles? Yo espero que al menos el Elaya Mitchell regrese. No, porque de Jeff Wilson se, se habla de que va a ser hasta... Hasta después del bye week. Después del bye, vi, del bye week vienen juegos como muy a modo. Pero ya vamos a estar rezagados. Y eso, la neta, ya andar correteando otra vez equipos. A ver quién pierde y, y todo eso. No, hasta ya no está chido. Entonces no es que sea de vida o muerte este juego contra los 49, sí es bien importante. Chale, Uber y nosotros sin RB. Es correcto, hermano. Es que pusieron la peor defensa de la peor defensa de la liga, la peor. Eso que fue sí muchas yardas sí muchos, pero fueron como 13 ofensivas que recorrieron 60 yardas y no sacaron puntos. No se ha dicho nada de Frank Gore. No, de Gordon, no, y no, yo creo que no va a llegar O sea Frankuti 911 Eso no creo que eso. lo haga Shanahan Michelle va a regresar Sí amigos, seguro, Frankuti, dime que es cierto Porque así me dijeron la semana pasada Y, y no es cierto, No, es, no, no, no regresó Dime dónde lo leíste, porque yo sigo esperando que algún corredor medianamente bueno esté en el campo. Donde Bien defendido. Y es incompleto. Christian Kirk el hombre que estaba buscando, pero va a ser la segunda vuelta. Volve al es Strebler. ¡No! ¡Puede ser! Me está agarrando horrible! Y es que miren, supongamos que San Francisco le gana a Arizona. Lo más seguro es que los Rams le van a ganar a Seattle. Nos volvemos a meter al tercer lugar chance hasta el segundo. No, al tercero. En este momento no hay nada seguro, mi estimado Pablo. No. Nada seguro, hermano. Dice... ¿Y por qué no se contrata a un corredor cumplidor? Por la cuestión de las lanas y por el tiempo de las lesiones, amigo. Mira, todos en teoría pues, van a regresar, entonces al que contrates ahorita pues es pagarle otra lana y después ¿qué haces con tantos corredores? Solo el de Monster pues es la vacante porque él ya está fuera toda la temporada, pero pero no tiene sentido contratar a tanto tanto corredor estar soltando lanas cuando los tuyos pues, no tardan en regresar en teoría ahora un cumplidor por, por ahí está Todd Gurley no que está libre que habría que ver pero pues hay contratos que no puedes rescindir así de fácil es que esos es lo los números de, de la NFL esto es un relajo de veras un relajo se la van a jugar David 49 Dice ¿Recuerdan esa temporada Donde todo mundo hablaba de elmos nuestro de tres cabezas que teníamos ¿Dónde? Con Breida, Coleman y Mostert Sí, pero pues de esos nada más Monster funcionó, Breda se, se, se lesionaba Todo el tiempo Y... 911. pues nunca funcionó En este punto de la temporada Tienes que soltar rondas de draft Si quieres traer a alguien y ya no tenemos es, es, Ese es el punto Amigo, o sea Puedes buscar, hacer un trade por alguien Pero sin draft o sea, sin Lo que nos costó Lance Nos tiene completa y totalmente Eh... Pues desarticulados para intentar hacer movimientos que nos pudieran bien. Paramos en cuarta. Sí señor. Okay, ya vamos a empezar a hacer nuestro juego eso es lo que puede hacer Trey Lance y eso es lo que yo creo que va a estar haciendo el 50% de las jugadas este domingo y no es por, por, por ser este, salado pero yo no veo que otra cosa pueda hacer el señor Trey Lance falta mucho Betiski 33. Dice, Williams va a regresar. Es pregunta. No, Williams va a estar fuera dos o tres semanas, amigo. Ya se dio el reporte. De dos a tres semanas fuera, señor Trent Williams. Desafortunadamente. Entonces esta línea nos la van a hacer pomada este domingo. ¿Para qué te cuento? ¡Bien! Y es más, él les va. Para cómo están las cosas... Como se ve la línea ofensiva y sin corredores, tal vez lo mejor que nos podía pasar es que juegue Trey Lance porque Agaropolo lo iban a matar ahí. Trey Lance al menos va a poder sacar yardas con las piernas. Porque a Garopolo lo iban a masacrar y lo iban a masacrar feo. Sin protecciones sin corredores. No iba a ser nada bonito ver eso. Frankuti 911 dice Lance tiene 21 años es un chavito con talento yo creo que si sí. Shanahan vuelve a traer el juego terrestre tenemos una oportunidad yo también amigo creo que sí creo que por ahí puede ser de veras ah, casi Ojalá. Ya veremos cuál es el techo de Lance. Yo espero que logre hacer lo que hizo Kaepernick cuando entró. Digo, de entrada, si ven los... Por ahí salen los números del primer juego de Kaepernick y los números del primer juego de Lance. Y los de Lance fueron mucho mejores, ¿eh? Os pues digo, no, quiero emocionar a nadie. Pero pudiera ser. Oh, casi. Y eso es lo que vamos a estar buscando con Lance. Hacer daño por ahí. Me la voy a jugar. Pos total. Alex-bajo-cap7. Dice. Pero si no se le da protección a Lance. No creo que explote sus habilidades. Sí, no. Definitivamente amigo. Ahí está. Touchdown. No. Digo, va a tener que andar corriendo como loco por todos lados, miren, tampoco vayamos a eso, sea, ojalá Lance sea así como wow, no, pero no, no, no esperemos mucho, si se equivoca va a ser normal, si le interceptan va a ser normal, Este, si, si, lo, si lo están golpeando todo el tiempo pues va a ser más que normal, la verdad es que no hay equipo ahorita como para competirle a los cardenales como están y, y, y Lance todavía está muy verde para enfrentarse a un equipo ya así, la dice Lance va a ser nuestro QB pero si le faltan unas dos temporadas para ver su potencial me pregunto quién será el QB la siguiente temporada no, yo creo que ya la siguiente temporada va a ser Lance a menos ¿verdad? que Shanahan todavía no lo vea listo pero yo creo que a Garopolo lo van a tratar de vender lo más caro que se pueda. Tratar de sacar la ronda más alta que se pueda. Una tercera, una cuarta tal vez. Este... Y... O sea, ¿lo a lo mejor traer a algún otro coreback. Medianum, digo. Hasta podríamos soñar tipo Rogers. No sé, ¿no? Algo así. Gracias, carnales. Gracias. Este... So the Cardinals they've got the football. drive me cambió la visión. No me gusta esta visión. Llegale Ah, ah no David puede 49, ser Dice ¿Qué fue lo que pensaron cuando en el partido de los Packers Interceptaron a Jimmy y empezaron a los abucheos? Pues me acordé Frankfurt, de Alex Dice ¿Sabes, Pablo? Empiezo a creer que podrían traer a Ryers Ya que él solo quisiera estar una o dos temporadas Pues es muy posible, amigo O sea, bueno, no es que sea posible Está cañón, pero... Podría verse la manera de, de, de, de negociarlo y pues, que el último año ayude a, a Lance a progresar, no sería mala idea. Yo lo primero que pensé cuando estaban los abucheos con garópolo que creo que eran más hacia Shanahan, este, pues me acordé de Alex Smith. Todas y cada una de las veces que lo abucheo. Fumble, fumble, fumble, corre, corre, corre, corre. ¡Maurice Hurts! ¡Vámonos, gordo! ¡Corre! ¡Ah! ¡Touchdown de la defense! Aplastándolos. Imagínense que eso pasara en la vida real ¿Se imaginas El escándalo que sería la NFL Nada más que pues obviamente No estoy jugando contra Murray Me lo, me lo quitaron aquí Rogers será agente libre la próxima temporada. Todo puede pasar. Sí, la cosa es ver las lanas. El próximo año va a haber mucho dinero en el tope salarial. Y no te cuento, un añito David, un 49. añito 49. Rogers dice. Rogers es muy buen QB. Pero su carácter es otra cosa. Cuando las cosas no se hacen como él quiere, hace su berrinche. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa con Rogers, amigo? Digo, ¿quién no haría berrinche? ¿Quién en esta vida no haría berrinche? Si no te traen línea ofensiva, si no te ponen armas, si Frank llevan Huff, años 960, haciendo drafts y muy dice, malos los packers, si te Maurice traen competencias. En grandeza, un excelente recambio. Sí, ese Maurice Hortz se vio este juego, hizo buena rotación. Pero pues nada más, ¿no? Pero sí me gustó Maurice Hurst, ojalá. Adrian Kay, de por ahí no se ve y también hace cosas muy buenas. To to it be... ¡It's over! ¡Se acabó! Planchamos a los Cardinals, 35 a 7 señores Juegazo y la NFL se vuelve loca porque los Niners están de regreso En la fantasía, fantasías animadas de ayer y hoy de los, de canal 49 Dice, soy yo a Gilmore lo vendieron muy barato Muy barato, esta ronda Dice Claro está bien Rogers y si Will ya aún hace berrinche porque no Rogers. Carlos sí. Esquivel 343 dice, Pablito cómo viste a la deline contra Seaux. Bueno, primeramente despido la transmisión en YouTube la simulación de, de YouTube señores dice. Y falta que regrese Jordan de su suspensión Con el IJF Wilson yo creo que el equipo va a cambiar Ahorita contestamos todo eso. Despido de la televisión en YouTube Del sábado, de este sábado, simulación La interacción extraída de Twitch eh, Nos vemos el, el domingo, hay que apoyar a los Niners El lunes el podcast, les mando un abrazo a todos con Niners Y seguimos aquí en Twitch Porque vamos a contestar muchas preguntas ah.